Chau amigos, de más, da Pablo. El giorno de hoy yo voy a hacer una activación con la corda. faccio dos ejercicios con la corda y dos ejercicios con legambe. Gambe y corda. Un ejercicio que tú lo puedes hacer a casa en la palestra donde ti, trove. Ok, se inicia da Pablo. Ok, cerco mi timer, mi timer, mi timer y, y se va. Hemos finito, miles, miles, miles, gracias. Tú lo repites, dos, tres, cuatro vueltas de cuore, Pablo, ah.